Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a hablar de ansiedad, ataques de pánico e hipocondría compartiendo un testimonio de una persona que se ha puesto en contacto conmigo a través de este correo electrónico que aparece ahora aquí debajo de, de mí, entrevistas arroba, Uy, espera que se me, se me ha ido la imagen. Dame un segundito, sé que me escucháis pero no me veis. Creo que ahora vamos a conectar de nuevo... La cámara, ah, correcto, perfecto. Pues les decía que vamos a compartir un testimonio vinculado con ataques de pánico, ansiedad e hipocondría eh, de una persona que se ha puesto en contacto conmigo a través del correo electrónico entrevistas aepsis.com. Le tenemos ya en la sala y le damos la bienvenida, es Sebastián Pérez. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. ¿Me escuchas, Sebastián? Uy, ahora, ahora creo que, que me escuchas ¿En, ¿En qué parte del mundo estás, Sebastián? Dinos En Perú, desde Perú Desde Perú, estupendo eh, Sebastián, te pusiste en contacto conmigo para decirme que querías compartir tu testimonio de... ¿Cuándo empezó si, tu sintomatología vinculada con ansiedad, pánico e hipocondría? ¿De cuándo? Sí. Ese, me, me inició hace dos años, ya en 2020, en noviembre. El 21 de noviembre fue mi primer ataque de pánico. ¿Qué recuerdas de ese día? Eh, bueno, yo me acuerdo, yo estaba en la computadora, estaba eh, diseñando unas cosas y sentí como un sonido, como un pitido, un sonido en el oído y en la cabeza, como... ¡Piii! Y a partir de ahí entré en pánico y dije, no, me va a dar un derrame o me está dando algo al, a la cabeza. Y empezaron los otros síntomas. El corazón me empezó a latir muy fuerte, empecé a sentir mucho calor, me mareé. Eh, y eso, esos fueron los síntomas que me dieron. Y sentía que me iba a... Esos días tenías motivos para tener eh, esos síntomas, es decir, estabas muy estresado por... Por ese trabajo, ¿tenías momentos de tensión fuerte o estabas atravesando una situación especialmente difícil? Sí, en ese tiempo justo es eh, un familiar eh, muy cercano. Yo empecé a tomar decisiones un poco, digamos, apresuradas. Eh, me fui a mi casa, me creé mucho estrés, entré en una relación tóxica y dependencia. Tenía bastantes factores y, y así se desencadenó, poco a poco. Uh -huh. Eh, mucha gente con ese primer ataque de pánico que sufren van al hospital. Eh, no sé si tú fuiste al hospital en ese momento. Te diré que no. O sea, yo he escuchado que siempre todos van al hospital las primeras veces. Yo nunca fui al hospital por un ataque porque en mi casa al menos me decían mucho como que eso lo controlas tú, está en tu mente. Entonces para mí nunca fue concebido que yo vaya a un hospital que me digan que era pánico y como quedar mal, ¿no? Entonces me, me lo aguantaba totalmente. Y uh -huh. poco a poco sí fui al psicólogo y me, me dijo que era pánico. Después de esa primera vez, ¿qué fue sucediendo en tu vida? Después de la primera vez, de, me dio un descanso de unos días. En una semana me sentí bien. Porque dije, bueno, no pasó nada, no estaba bien. Pero pasar esa semana, el estrés aumentaba, obviamente. Y me empezaron a dar, el corazón era mi, mi síntoma que se quedaba ahí siempre, me apretaba el pecho, era como quincones y una presión con calor. Y el estómago, muchas náuseas. Todo el tiempo, uh -huh. todo el día sentía náuseas. Uh -huh. Eh, empezaste a prestarle mucha atención al cuerpo, ¿es, po es posible? Porque, es, te lo digo porque es una de los de las cosas que hacen los pacientes que he tenido en la consulta, empiezan a observar durante todo el rato su cuerpo. No sé si era tu caso también. Sí, sí. todo el día estaba con la mano bien en el pecho, viendo el corazón cómo va, eh, si las náuseas se iban, si desaparecían, si la cabeza me abrió un poquito, ya me estaba tocando, si sentía la cara. Uh -huh. ¿Y evitabas hacer algunas cosas, como ir a lugares públicos o ir a sitios donde hubiera mucha gente, o ir en transporte público o alguna cosa así? Eh, cuando estaba en crisis, sí. Pero antes no. Siempre fui mucho de ir porque me relajaba bastante estar con gente. Sentía que era más seguro estar con personas que estar solo en mi casa. Uh -huh. ¿Y cómo fue cambiando tu vida desde ese primer ataque de pánico hasta ahora? Eh... Bueno, yo ya había sentido algo parecido, lo que pasa es que, no te conté, me olvidé, eh, unas semanas antes de mi primer ataque de pánico, unas tres semanas, unas semanas tuve una sobredosis de cannabis, de, de, y me dio un, como un ataque de pánico por la sobredosis, y fue algo muy parecido, entonces me asusté y pensé que había quedado con secuelas por eso, entonces me quedé traumado con eso, y ya empecé todos los días a sentirme mal, y a pensar cualquier cosa que comía o consumía, decía no, me está haciendo reacción con lo otro que había consumido, que está en mi Entonces, estaba Me sentía mal, eh, no quería salir, no quería tomar muchas cosas, no quería comer. Y sí, me cambió. Uh -huh. Ok. Y hasta la fecha de hoy, ¿cómo ha ido evolucionando tu vida? De hecho, eh, me duró la crisis en sí, porque la ansiedad, o sea, igual la llevo conmigo, pero controlada. Ya aprendiendo a gestionarla a ver cómo los síntomas, qué cosas siento. Pero duré un año y tanto con los síntomas, eh, con la crisis fuerte, el, el episodio. Y recién de un año que no me daba nada, hace una semana justo cuando escribí para la entrevista, un día después uh -huh. me empieza otra crisis por haber comido un poco, de, mientras me bañaba, un poco de champú por el cabello. Y yo pensé que me había intoxicado con champú. Con eso, entonces empezaron los síntomas de pensar que tenía una enfermedad de intoxicación y tal. Y me empezó de nuevo uh -huh. una crisis. Uh -huh. ¿Qué síntomas tuvo en esta ocasión en esa crisis? Cambió un poco porque esta vez fue más a la vida respiratoria que se cerraba y al, a los labios, como que calor y adormecimiento en los labios. Uh -huh. Y luego me ha evolucionado ya estos días a adormecimiento de la mano, la cara, cosquilleos por la frente incones por acá, mucho calor... Mm -hmm. las, personas es que que, las, las personas que tienen este tipo de síntomas que nos estás de, de, describiendo acostumbran a, a desarrollar a veces una preocupación excesiva por la salud y a pensar que tienen algún tipo de enfermedad, lo que se conoce habitualmente como hipocondría. No sé si en tu mm -hmm. caso también has llegado a desarrollar hipocondría. Sí, como te digo, o sea, el otro día también fui a comer, ya después de lo del champú que me quedé con eso, fui a comer, comí algo, eh, marisco, que es como comida marina, comí y ya estaba, y pensé, eh, el problema es ese, cuando no piensas en esas cosas, normal, puedes estar tranquilo, pero va a ser el mismo pensamiento y ya se desencadena todo, comí y pensé, esto a veces intoxica a la gente, y empezó a sentir el calor acá en la boca, pensé que me había intoxicado, se me cerró la garganta, me comenzó a latir todo, me adormecí, como que las fuerzas me faltaron. Uh -huh. sí. Eso es porque te sugestionas, ¿no? Te autosugestionas. Sí, claro. Si, si, te pasas... mente, Correcto. si ahora mismo, por ejemplo, te pasases 10 minutos pensando que te cuesta tragar, que te cuesta tragar saliva, es posible que notaras que se te cierra la garganta que de verdad te cuesta tragar saliva. Claro. Uh -huh. Notas esa sí. autosugestión entonces, ¿no? Sí, claro, es que uno se da cuenta porque tú puedes estar tranquilo y empiezas por el síntoma de que, no se sé, te duele la cabeza. Y empiezas a pensar, cuando te duele la cabeza también te da esto, esto. Te da todo, se te pasa el dolor de cabeza y te quedas con lo que tú mismo te sugestionas. Claro. Uh -huh. ¿Y cómo reacciona tu familia ante esta sintomatología? ¿Te sientes comprendido por tu familia? Por parte materna, eh, mi mamá y mi abuela han sufrido ataques de pánico bastante tiempo. ¿no? Me han dicho incluso que por ahí podría también tener cierta yo disposición a eso. Pero sí, eh, me apoyan un montón, me entienden bastante. Eh, por parte paterna no, son como que más... Eh, tú controlas eso, no, no hay tiempo para estar ansioso. No, eh, es un desequilibrio <ríe> uno siempre sí entiende en otros <ríe> <risa> háblanos Sebastián del tratamiento que has, que has recibido has recibido algún tipo de tratamiento durante estos años he, he recibido eh, psicológico eh, psiquiátrico empecé a ir pero no, empecé solo tomé una semana porque eh, me daba demasiado sueño y por cuestiones de, de, de, de trabajo y como... Hay eh, chicos que se parcelan, no sé si... Parcelan o yo. Que está... Regular, pues, ¿no? el sistema nervioso cuando estás en la crisis. Pero he tomado uh -huh. cuando me dan crisis, no, no recetado ni nada. Así en que ya siento que es necesario un tratamiento. Uh -huh. Y en cuanto a, a la asistencia psicológica... ¿Has tenido algún tipo de asistencia psicológica continuada en el tiempo? Sí. Eh, de hecho, me ayudó hasta que uno cuando va siente los síntomas. Pero en verdad, me ayudan a trabajar porque hay detrás de los síntomas. Yo creo que lo que ocasión es ver cuando lo mejor. Entonces, toda esa terapia cognitiva, conductual, fue lo que yo llevé. Eh, me ayudó uh -huh. bastante. Eh, también las terapias de respiración por último hago meditación, Medito bastante. Esta semana última no me he invitado y justo es que me empiezan estos ¿no? uh -huh. ayudos a controlar. Gracias. Perfecto. Muy bien. Sebastián, pues tenemos que ir cerrando la entrevista, que nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero agradecerte, de verdad que te hayas puesto en contacto conmigo, que hayas compartido tu testimonio con todo el mundo. El problema de ansiedad es uno de los más frecuentes en el mundo y gracias a testimonio como el tuyo la gente se siente entendida eh, y acompañada sobre todo. Entonces te agradezco mucho en nombre de toda la gente que nos está viendo en directo, también de la gente que ve la grabación el que te hayas puesto en contacto conmigo. Muchísimas gracias Sebastián. Muchas gracias. Venga, que tengas buen día. Hasta luego. Chao. Pues hemos estado con Sebastián Pérez, eh, que nos ha hablado de, de ataques de pánico, nos ha hablado de eh, esas crisis que empezaron hace un par de años de manera muy intensa y que han marcado, pues... Eh, su, su día a día, ¿no? porque esas cosas generan una preocupación constante, como os estaba diciendo, una observación constante. Él decía, me pongo la mano en el pecho para, para ver si el corazón va normal o si tiene un movimiento más allá de lo normal. Vamos a, antes de cerrar la entrevista a revisar los comentarios que estáis dejando en directo. A través del chat nos está diciendo Martín Antonio Pérez, nos dice, yo sufrí un trastorno de ansiedad generalizada durante años y la terapia me hizo muy muy bien y ya eh, con un ISRS, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, o, bueno, dicho de otra manera, un antidepresivo. Es un tipo de antidepresivo. Con lo cual nos está diciendo Martín Antonio que le vino muy bien la terapia y un antidepresivo. Dice que lo superó. Nos dice Jackie Riera. Hola, buenas tardes. Yo tengo ansiedad generalizada, muchos dolores musculares. No sé si sea estrés o ansiedad. Pues... Podría ser cualquiera de las dos cosas, puede ser una condición de estrés si tienes cosas en tu vida que te están estresando, o puede ser también una reacción puntual de ansiedad, o podría ser alguna otra cosa. Entonces, lo adecuado es que uh, acudas al médico o al psicólogo y valores pues, qué está sucediendo exactamente. <coughs> <coughs> eh... Nos dice Liz López en el chat. Hola, mi nombre es Liz y tengo 8 años con ataques de pánico y ansiedad. Tengo este tipo de síntomas que dice el chico. Siento que se me cierra la garganta y hormigueo en el cuerpo. Sí, el, el, el que se os cierra la garganta, incluso la presión en el pecho, la sensación de falta de aire, de ahogo o la dificultad para, para tragar... Eh, así como el hormigueo en las manos, en los labios, en las yemas de los dedos, sobre todo, son síntomas muchas veces relacionados con la ansiedad. Entonces, si estáis sufriendo estos síntomas que nos está comentando Liz López en el chat, os animo a pedir ayuda porque este tipo de cosas las tratamos en la consulta de psicología de manera muy, muy habitual, muy, muy habitual. Nos está saludando Swat, que es habitual también de estos directos. Y nos está saludando Diego, que desde Ecuador nos dice Lis: eh, Yo tomo parazolam de 0,05 gramos. Nos dice Lis en el, en el chat. Coméntanos si esa medicación realmente te está yendo bien, está siendo efectiva. Y coméntanos, Liz, también, si estás haciendo algunos ejercicios o técnicas de respiración como la respiración diafragmática lenta, que tenéis un vídeo de ella en el canal. Si buscáis Fernando Pena, respiración diafragmática lenta, vais a encontrar un ejercicio que os va a ayudar muchísimo a las personas que tenéis ansiedad. Os animo mucho a ponerlo en YouTube y lo encontr encontraréis enseguida. <coughs> Nos dice Luis Martín, yo también tengo ansiedad generalizada, pero estoy mejor, tengo el TOC to mis pensamientos muy locos. Luis, eh, si te apetece entrar en el, en el directo y nos hablas un poco de eso, te pongo ahora mismo en el chat el enlace para entrar en la sala y te animo si te apetece a pinchar en ese, en ese enlace y así nos hablas un poco de eso que estás comentando en el chat. Sería un gusto para mí el, el conocerte y el que puedas compartir si te apetece pues ese testimonio de TOC con pensamientos muy locos que nos dices en, en el chat. Te, te aparecerá un enlace simplemente tienes que pinchar y os invito a, a así como a cualquier persona que estéis viendo esto que os apetezca compartir vuestro testimonio de temas vinculados con la psicología lo único que tenéis que hacer es pinchar en el enlace que os ha aparecido ahora y entraréis en la sala y podéis hablar en directo conmigo y compartir vuestro testimonio con las personas que nos están viendo en directo tenemos con nosotros a natalia que es otra habitual de estos directos, gracias por estar aquí Natalia, un gusto ver tu rostro aquí en esta imagen que nos aparece en la pantalla y gracias por estar aquí. Hemos eh, finalizado hace un momentito una entrevista en la que hemos hablado de ansiedad y ataques de pánico y estamos ahora en un momento de tertulia con vosotros compartiendo pues, preguntas y respuestas que podéis formular en el chat o pinchando un enlace que os he dejado hace unos segundos en el chat. Eh, nos dice Haci GS. la ansiedad generalizada necesita un tratamiento psicológico especializado porque en mi terapia nunca vi avance. Sí, la ansiedad generalizada tiene un tratamiento psicológico muy concreto que, bueno, parte de dos vías, sobre todo una actuar sobre el cuerpo y la otra actuar sobre la mente o la forma de pensar. La forma de actuar sobre el cuerpo tiene que ver sobre todo con unos ejercicios que pueden ser de respiración diafragmática lenta o de Jacobson, que son los que más se utilizan. Y luego, por supuesto, es importante el estructurar un ritmo de vida adecuado, como por ejemplo mantener unos horarios de sueño y cantidad de sueño y calidad de sueño suficiente, una alimentación estructurada de calidad y variada... Y en la parte cognitiva hace falta aprender determinadas maneras para disminuir la ira, la irritación, gestionar las emociones, gestionar la interacción con los demás y los conflictos. Ay, perdón. Gracias, Natalia, que le toqué sin querer al micrófono y estaba hablando yo solo. <ríe> Qué desastre es que tiene aquí el botoncito del silencio y no me había dado cuenta de que, de que lo había pulsado. Eh, bien, nos estaba diciendo Juan Torres Hernández en el chat. Mm. A ver, vamos a empezar por el, por el primer mensaje. Nos decía, yo tomo alprazolán al 2 miligramos, citalopram de 20 miligramos desde hace 6 años por las noches por ansiedad mayor y depresión mayor, personalidad mixta, anedonía, alexitimia, distimia, prescripción por el psiquiatra, eh, que nos estaba comentando antes, y nos dice además, y terapia psicológica. Ya ahora mi salud física, mental y emocional es de calidad. Duermo muy bien. Mis actividades cotidianas y trabajar en el hospital de enfermería me ha hecho funcional. Estupendo. Me alegro muchísimo de esta mejoría que nos estás describiendo. <coughs> Y vamos a seguir viendo testimonios vuestros o comentarios en el, en el chat. Nos dice Lucía mucho rato que no se te escuchó nada. Lo sé, lo sé. Metí un poquito la, la pata porque le di sin querer a este botoncito. Yo no sé si esto está bien, que tendría que tener el botoncito de apagado en otro sitio, este micro, pero desgraciadamente lo tiene aquí encima y cuando muevo el micro de un sitio para otro, pues eh, no sé, a veces se me apaga y no me doy cuenta de que se le ha apagado la lucecita. Aparte, esta mañana se me cayó al suelo y estas cosas son súper sensibles y cuando llevan cualquier golpecito, dejan de escuchar. Y la entrevista que tuve antes, a las 10... Eh, me decía la gente en el canal que se escuchaba un poquito de ruido de fondo yo no sé si ahora la calidad del sonido está bien os agradecería que me lo digáis por el chat si se escucha bien porque me preocupa bastante sobre todo porque no hace mucho que lo tengo y que mi torpeza me haya dejado sin micro pues me fastidia bastante la verdad uno trata de mejorar la calidad de la luz, del sonido y hace un ratito se me apagó la cámara también. Estoy ahora con otra cámara diferente. <ríe> verdad es que soy muy, muy patoso para esto. Muy, muy patoso. <ríe> Genial, nos está diciendo Ariel que la calidad es buena, así que os lo agradezco. Eh, nos está diciendo Cindy Casas, la ansiedad y la depresión van siempre juntas la respuesta es que no, no no van siempre juntas para nada hay personas que pueden tener depresión o depresión mayor como se llama en psicología y no tener ansiedad puede ser que tengan ansiedad y no tengan depresión pero sí que es cierto que hay un porcentaje pues bastante grande de personas que además de depresión tienen ansiedad y al revés que además de ansiedad tienen depresión <coughs> Nos pregunta Lucía Lagos Robles, ¿eh, ¿alguien con ansiedad generalizada puede presentar brotes psicóticos? Pues sí, desde luego que sí, desde luego que puede presentar brotes psicóticos. Eh, los brotes psicóticos pueden aparecer por, por varios orígenes. Pueden aparecer, por una parte, sin ningún origen concreto, por otra parte, pueden aparecer por el consumo de sustancias y, sobre todo, drogas, podrían aparecer. Eh, pueden aparecer también por picos muy elevados de estrés o de irritación o de malestar psicológico. Puede surgir ese brote psicótico. Eh, y desde luego pueden aparecer con personas que tengan ansiedad porque eso puede favorecer el que tengan estrés. Nos dice Diego Guancha. Fernando, ¿se puede superar la ansiedad sin medicamentos? Pues eh, eso va a depender sobre todo del tipo de ansiedad. ...y de qué esté generando la ansiedad. Por ejemplo, un problema de ansiedad muy frecuente son las fobias... ...o el, eh, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad generalizada... ...los ataques de pánico. Yo de, os diría que prácticamente el 100% de los pacientes que yo he tenido... ...que han padecido una fobia y que la han superado... ...no estaban tomando ningún tipo de medicación. Más o menos la mitad de las personas que han acudido a mi consulta... ...con ataques de pánico no estaban tomando medicación... La gente que ha venido con trastorno obsesivo compulsivo, mucha de ella no estaba tomando medicación y, eh, y lo han podido superar al 100% hasta el punto de no tener en absoluto ningún síntoma y haberlo podido superar todo sin apoyo de la medicación. También es igualmente cierto que yo he tenido algunos pacientes que no tomaban medicación y que al ver la intensidad y la frecuencia de los síntomas les he aconsejado ir al psiquiatra o al médico de cabecera, médico de familia, para a, valorar el, el apoyo del, de la medicación. Y cuando han empezado a tomar medicación, la evolución ha ido mucho más rápida y ha sido mucho más favorable. Entonces yo os diría, en algunos casos el profesional sanitario puede entender que no es necesario y en otros casos la medicación va a ayudar a que el tratamiento psicológico sea más eficiente, ¿vale? Más rápido. Un paciente me dijo hace un par de semanas, me dijo, eh, los fármacos son para mucha gente como las botas de fútbol, los zapatos que utilizan los futbolistas, como las botas de fútbol para los futbolistas. Los futbolistas saben jugar al fútbol sin las botas, pero con ellas juegan mejor que la medicación es algo muy muy similar. Hay muchos, mmm, muchos pacientes que pueden evolucionar 100% sin medicación, podrían superar totalmente el trastorno y eh, en muchas ocasiones el, el, la, el fármaco ayuda a que la eficacia del tratamiento psicológico sea mejor. Eh, se ha conectado ya Belén Juárez, que me escribió hace unos días al correo electrónico entrevistas arroba, a epsys.com para compartir su, su testimonio y vamos a darle paso a, a este testimonio de, de para ver un poco de qué nos quiere hablar y, y la invitamos ya a, a entrar en el chat. Belén, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por el contacto. Buenas tardes para todos. Un gusto, Belén. Dinos, por favor, desde qué parte del mundo te conectas. De Argentina de argentina, de argentina estupendo pues belén me escribiste para decirme que querías compartir tu testimonio de qué tema quieres hablar sobre el tema de ansiedad y pánico uh -huh. muy bien lo padeces en tu caso sí hace uh -huh. siete años años complicados totalmente ¿Cuándo, ¿Cuándo, comenzó en tu vida ese problema de ansiedad y pánico eh, yo creo que la ansiedad ya la tenía desde hace tiempo, pero que comencé con los ataques de pánico fue a fines de noviembre del año 2015. Uh -huh. ¿Y qué pasó en tu vida en ese momento? Eh, días antes este, había sufrido un robo y me apuntaron con un arma. Y de ahí me con miedo. Belén, disculpa, pero escucho como mucho retorno. No sé si tienes a lo mejor audífonos de este tipo para que. Porque escucho un pitido muy grande y me escucho dos veces. O no sé, no sé si tienes forma de mejorar no, un poco no, no, la calidad del sonido. A ver. No, no tengo audi... los audífonos. No. Vale, creo que no. a ver. Es que me escucho dos veces. Haz una cosa, por favor, Belén. Sal, sal de la sala y vuelve a entrar en el mismo enlace. A ver si tenemos mejor calidad de sonido. Vale, confirmadme, por favor, la gente que lo estáis viendo en directo. Si también escucháis un poquito de pitido y eco en el fondo. Porque yo me escuchaba dos veces. Y eh, justo nos iba a comentar ahora, Belén, una situación traumática. En la cual, o, o, la cual ella sitúa el origen de ese problema de ansiedad y de, y de pánico y que luego le repercutió de manera intensa en su vida, como nos estaba empezando a, a comentar ahora. Vamos a esperar unos segundos a que se conecte de nuevo y a ver si en esta ocasión pues la escuchamos bien. Sí, nos, nos está diciendo... Eh, Yarisa, que efectivamente que no era solo cosa mía que había un poco de retorno y entre que se conecta de nuevo seguimos eh, escuchando las, los comentarios que estáis dejando en el chat nos dice Almabez, mi hijo padece ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo es horrible todo eso Sí, es, es muy duro verlo en un familiar tan cercano sobre todo un hijo pues que las personas tengan ese trastorno obsesivo compulsivo no sé si está acudiendo ya a terapia al MABEZ, si acude a un psicólogo y a psiquiatra para tratar ese toque. <coughs> Entre tanto, vamos a seguir viendo algún comentario. Como nos dice Liz López, estoy practicando eh, winghoff ¿Qué tanto lo recomienda? Pues mm, me han hablado algunas personas bien, pero no tengo suficiente conocimiento del método como para, para poder hablaros de, de ese método. Eh, vamos a ver ahora, Belén, a ver si te escucho un poquito mejor. ¿Me unos auriculares? ¿Me escuchas? Uh -huh. Perfecto, sí, sí, te escucho te escucho bien, genial Buenísimo eh, Me estabas diciendo que habías sido víctima de, de que te apuntaron con un arma, ¿es así? Sí, es así, Este, en ese momento tenía bronca, no tenía miedo Porque me habían robado el celular, casi a poco lo, me lo había comprado Y bueno, después que llegó a mi casa, este... Empecé a pensar de que me podrían haber matado ¿eh? y de ahí empezó todo el miedo y a los días empecé con la primera crisis de pánico estando en el cine. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, vi, ¿cómo fue? Tenía años. ¿Cómo viviste eh, esa crisis? Horrible, Pens horrible porque sentí que me moría, que ese día me iba. Eh, yo estaba lo, lo más bien eh, viendo la película con mi hijo y mi amiga y de repente sentí una molestia en el pecho Y yo pensé automáticamente que era un infarto Y de ahí le digo a mi amiga Acompáñame porque me siento mal, me siento mal Y temblaba totalmente y no me podía controlar Y hablé con una persona de seguridad Y que me podían llamar al médico Y bueno, me llamaron a un médico y me vieron Y me dijeron que estaba bien lo mío era este, una contractura muscular. Entonces me habían dado una, no me acuerdo, un antiinflamatorio, no me acuerdo lo que era. Y bueno, yo me había tomado y me fui a mi casa y otra vez empezó lo mismo a las dos o tres horas más o menos. Y bueno, ahí me llevaron al médico y nadie me decía que era una crisis de pánico. Y bueno, me dieron un tranquilizante y bueno... Después se me fue y todos los días era sentir, eh, casi todos los días prácticamente era tener ataques de ansiedad de pánico. Mm -hmm. este, los, sí, la, la, lo padecí horrible. Bueno, lo sigo padeciendo. ¿Nadie te explicó en ese momento que tenías ataques de pánico y en qué consistían concretamente los ataques de pánico y que no eran peligrosos, que era solo ansiedad? ¿Es así? Claro, nadie, estuve dos meses así más o menos, hasta que uh -huh. un doctor, un médico clínico me dijo que tenía ataques de ansiedad y que bueno vaya a un psiquiatra y, y asistiera a la psicóloga. Pero uh -huh. yo sospechaba que podía ser eso, este, que eran ataques de pánico. Uh -huh. Eso continuó entonces en, en tu vida un tiempo más y, y se mantienen hasta la actualidad, por lo que te entiendo. Sí, se mantienen. En estos siete años, bueno, eh, fui mamá dos veces y en el segundo embarazo este, se me fueron los ataques de pánico. Estuve como si nunca hubiera tenido un ataque de pánico. Fue una locura lo que me pasó. Igual eh, fue muy bueno porque no los tuve Pero después de haber tenido a la nena... Ahí sí empecé con muchos ataques de pánico súper fuertes, horribles. Horrible, horrible, horrible. Y ahora me pasó lo mismo que tuve hace seis meses, tuve a un varón. Y otra vez estoy como casi lo mismo que me pasó con lo... después de haber tenido a la nena. Es decir, que durante el embarazo los ataques de pánico han desaparecían y después del parto volvían a aparecer. ¿Es, es así? Sí. Así ah, eh, Bueno, en este embarazo he tenido algunos, pero no, no tanto como eh, no estando embarazada, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, y ¿cómo, ¿cómo, cómo son en la actualidad los ataques de pánico? Para que la gente pueda entender cómo se inicia, qué síntomas tiene al principio, cómo se desenlazan, cuánto tiempo duran, qué intensidad toman. Sí, bueno, yo a mí desde que empecé con ataques de pánico me agarraba como un mareo al principio. Eh, hasta ahora me pasa mareos, eh, siento como una molestia en el pecho y automáticamente pienso, me estoy muriendo. Me muero, me muero y ahora, bueno, yo trato de tratar de hacer respiraciones eh, y tratar de no pensar en que me voy a morir, tratar de tranquilizarme eh, yo misma, porque... O sea, sé que me pasó muchas veces y nunca me morí, o sea, no me va a llevar a la muerte Y mm. bueno, eso y empiezo a sentir como despersonalización, este, me tiembla el cuerpo Siento como que si yo no estuviera dentro de mi cuerpo O a veces como que si yo no fuera yo, cosas así Y eso me asusta muchísimo, la verdad que me aterra mm -hmm y bueno enseguida o pienso que me va a dar un infarto o a veces si me duele la cabeza eh, pienso que me va a dar una cv es siempre lo mismo un círculo que va a ir dando vueltas todo el tiempo los sí, pensamientos bueno, habitualmente suel, suelen ir en esa línea no el, el, el pensamiento de me voy a morir me va a dar un infarto me va a dar un ataque al corazón y a pesar de que durante estos siete años no has tenido problemas cardíacos ni infartos, sigue apareciendo ese miedo de me voy a morir de un ataque al corazón, ¿no? Es posible incluso que a lo mejor te, te hayan hecho alguna prueba en el corazón y te hayan dicho que tu corazón está perfectamente. No sé no sé si es el caso. Me hice miles. <risa> un montón de pruebas, un montón. Eh, hace poco, hace un mes, me hice un estudio también al corazón. Y me dijo el cardiólogo que está todo bien y que me tranquilice, que es la ansiedad y, y yo no, Siempre lo mismo, siempre el mismo círculo. Y a pesar de esos resultados positivos y favorables que indican que tu corazón está completamente sano, el pensamiento que sigue apareciendo es ese pensamiento eh, que te sí. lanza esa mentira tan grande, ¿no? De que te va a dar un infarto, te va a dar un ataque al corazón. Sí, yo me río, pero en ese momento es, es automático, es una cosa que empezó el síntoma y. Automático. Ese pensamiento horrible de que me va a dar una. ¿Y qué es lo que haces para disminuir ese pensamiento? A ver, que no sé si te he perdido. Te preguntaba, ¿qué es lo que haces para ay, disminuir ay, ese pensamiento, para encontrarte mejor? Ah, sí, lo primero que hago, tengo una amiga que también sufre de ansiedad y pánico, y lo que hago es tratar de hablar con ella, porque siento que es la única que me, que me entiende. Porque uh -huh. yo te, eh, tengo a mi esposo, tengo eh, mis hijos, pero bueno, mis hijos son chicos, ¿no? Pero mi esposo no me entiende. Y me dice, ya sabes que es de lo mismo, eh, no te pongas mal, me dice pero es lo peor que me puede decir, <risa> en vez de, no sé, no sé decirme otra cosa, me dice, no, si vos ya sabes lo que tiene, eh, calmate, te pasó miles de veces y no, me pone peor. Entonces acudo a mi amiga y, bueno, hablamos uh -huh. y, y tratamos de contar anécdotas o algo, uh -huh. y para tratar de sacar ese pensamiento de la mente, y bueno, y me voy calmando de a poco. Uh -huh. ¿Qué te ayudaría que te dijese tu marido? Porque mucha gente que he tenido en consulta me ha dicho lo mismo. Me ha dicho, es que mis pare mi pareja no me entiende. Me gustaría que me entendiera y que se comportara de otra manera porque si estoy mal, lo que me dice me hace sentirme todavía peor. ¿A ti, Belén, qué te ayudaría que te dijera la gente que está en tu entorno, la gente cercana? La verdad que yo no sé qué es lo que me ayudarían, pero porque pienso, o sea, al no... Eh, vivirlo es como que no me siento tranquila con personas que no lo han pasado, entonces, como que no sé qué, me, qué, qué espero de ellos. Eh, por ahí quiero que me entiendan, pero no me van a entender porque no lo han pasado. Claro, uh -huh. bueno, no sé eso si no sé si has visto algunos vídeos entonces del canal porque uno de los objetivos que tenemos precisamente con estos testimonios es ayudar a que la gente se encuentre también un poco mejor viendo que están acompañados que es mucha gente la que tiene ataques de pánico no sé si el ver este tipo de testimonios en el canal te aporta algo a ti a nivel personal eh, Sí, yo he visto uno eh, que me da un poco de tranquilidad porque antes pensaba que era la única que que le pasaban este, este tipo de cosas y, y me agarraba como angustia y porque yo no sabía que había o sea había escuchado de ataques de pánico pero no no sabía que era algo tan terrible eh, a modo síntomas no este uh -huh. yo pensaba que cuando me estaba pensaba que me estaba volviendo loca cuando todas las veces de estos ataques y que no conocía gente de que hayan pasado por esto y bueno, después cuando sí. empecé a ver, eh, vi este video de, del canal, este, dije, oh, wow, la cantidad. Y aparte en los comentarios, digo, no, no soy la única. Y, y están todos vivos y están todos eh, hablando, entonces no me voy a morir, digo. Uh -huh. No me voy a enloquecer, que es también eso es lo que pensé por mucho tiempo, de que tenía una esquizofrenia, no sé, de que iba a quedar internada. Eh, en un instituto psiquiátrico, he pensado miles de cosas, miles de cosas, porque desde que empezó la ansiedad, este, eh, presto atención a todo lo que es mi cuerpo, cosa que antes no me pasaba. Uh -huh. este, me pongo a pensar, por, bueno, eso es lo que tenía de que me tomaba el pulso todo el tiempo. Y una vez me conté estando en una, en una crisis de ansiedad y llegué a 200. Y yo digo, wow, entonces uh -huh. si llegué a 200 y me estoy contando el pulso, no me voy a morir pero cosas así todo el tiempo, en alerta con mi cuerpo, ante cualquier síntoma ya estoy en alerta y lo peor que, que puedo hacer, o que podemos hacer todos, es buscar en internet. Exacto. Y ahí sale un montón de cosas, y bueno, mi marido me rete y me dice, no tenés que buscar, ¿Por qué? ¿por qué no vas al médico y ellos te van a decir que tal cosa o no? Y no, lo primero que hago es mirar en internet. Sí, eso es muy cierto. Yo a mis pacientes en la consulta de psicología les prohíbo totalmente que hagan búsquedas en Internet porque todo termina en algo terrorífico y catastrófico. Sí, hmm. eso. Y peor, peor, se me, me altera el cerebro. Cierto, cierto. sí, sí. Un paciente me decía el, hace unos días, me decía en la consulta de psicología, es que me empecé a fijar que en las uñas hay una parte que es así un poquito más blanca, la parte aquí de abajo, y busqué en internet qué significaba si esa parte blanca te crecía y encontró en alguna página web o algún foro que eso podía ser una enfermedad terminal y lo que hizo no. fue empe empezar a mirarse las uñas todos los días y todos los días se pasaba entre media hora o una hora cada día mirándose las uñas y midiendo la parte blanca que tenía claro de tanto que se obsesionó un día pues empezó a pensar que se le había crecido un poquito esa parte blanca y empezó a pensar que eso iba a llevarla a tener esta enfermedad terminal. Por eso es tan desaconsejado el, el hacer esas búsquedas en internet. Sí. Y... Es que, sí, ese A la, a la gente sí. le aporta como un relax a corto plazo, ¿no? Como, como una necesidad de hacerlo porque parece que entiendes mejor la situación, pero luego te dispara la preocupación, ¿no? Sí, exactamente. Después queda la cabeza funcionando a mil. Pues antes decías que seguramente esto le pasaba a mucha gente. Vamos a invitar a toda la gente que nos está viendo en directo que si tiene algunos síntomas eh, parecidos a los que nos está diciendo Belén o idénticos a los que nos está diciendo Belén, que pongáis en el chat yo o que pongáis en el chat a mí me pasa y así vemos... Pues sí, efectivamente esto es compartido por la gente que nos estáis viendo en directo, que, que ahora es un montón. Eh, Belén, dinos, ¿qué es lo que te ha ido un poco mejor para disminuir los síntomas o encontrarte bien? Ya nos has dicho una cosa, que es hablar con tu amiga, que te entiende. ¿Has hecho alguna sí. otra cosa para encontrarte bien? Eh, bueno, fui un tiempo eh, a terapia. En realidad fui a muchos psicólogos. <ríe> He cambiado más o menos 10 psicólogos. <ríe> Y siempre tengo ese tema de que hoy estoy súper entusiasmada en empezar las terapias. Voy eh, tres o cuatro veces y después dejo. Comienzo con otro y, y así estoy. Nunca termino la ter de fijo con un, con un psicólogo o psicóloga. Uh -huh. eh, también empecé había empezado a hacer gimnasia porque yo tenía miedo este por el tema del corazón. Porque no quería hacer mucho esfuerzo, no quería caminar Y aparte por los mareos también eh, que tengo constantemente uh -huh. eh, También es como que me daba me daba, me limité mucho, muchísimo, muchísimo a hacer muchas cosas Y bueno, empecé con la gimnasia y bueno, adelgacé también <ríe> Y bueno, después que quedé embarazada y bueno, ahora no estoy haciendo nada y lo que sí, eh, no sé si se puede decir esto de la medicación. Claro, este, sí, sí. Bueno, yo a veces tomo porque sinceramente siento que no aguanto. Y uh -huh. tomo un, un sublingual, este un ansiolítico. Y eso me ayuda a bajar y bueno, ahí trato de hacer respiraciones. Uh -huh. Y tratar de calmar mi mente y enfocarme. Y tratar de convencerme yo misma de que no me va a pasar nada. Eh, Siempre lo mismo, siempre el mismo ca camino Todo siempre pensando en lo mismo estoy Y bueno, hago eso Esas cosas Pero uh -huh. la verdad que sí es muy angustiante Estar así porque a veces hasta pienso que nunca se me va a ir hmm. Que voy a estar toda la vida con esto Y, y yo quiero, por ejemplo, terminar de estudiar eh, Bueno, quiero trabajar Y a veces digo, no, no se me va a ir más esto Y me, me agarra como angustia bueno, algo de lo que has dicho es muy muy bueno si lo continúas haciendo. Cualquier cosa que tenga que ver con el deporte, con el movimiento, con el ejercicio físico, te podría ayudar mucho. Sea bailar, sea nadar, sea salir a correr, sea ir al gimnasio, sea... Cualquier cosa que tenga que ver con el movimiento. Porque una de las cosas que te suceden es que eh, tienes mucho miedo a los síntomas del cuerpo, a las sensaciones del cuerpo. Hay algunos pacientes que me dicen, yo tengo que subir por el ascensor, aunque me da mucho miedo quedarme encerrado en el ascensor, pero tengo que subir por el ascensor porque si subo por las escaleras... Noto que el corazón me va un poco más fuerte y me da pánico notar el corazón fuerte dentro de mi pecho porque me asusta muchísimo. Ya empiezo a pensar que me va a dar un ataque al corazón. Eh, hay gente que, que entrevisté aquí en el canal que me decía es que yo dejé de ir en bici, en bicicleta, porque cuando iba en bicicleta notaba más el cuerpo, más acelerado y eso me daba miedo. Y el exponerte a estas sensaciones hace mucho bien porque el cerebro aprende que esas sensaciones no son peligrosas, que puede perfectamente tenerlas y que no son para nada peligrosas. Entonces, quizás el retomarlo sería un buen consejo. Sí, eso estoy viendo porque, bueno, con el tema de los mareos, eh, aparentemente podría ser algo del, del oído interno, así que estoy viendo, eh, esperando uh -huh. hacerme los estudios correspondientes y, y me dijo el otorrino que, bueno, si no es del oído, es a causa de la ansiedad. <risa> uh -huh. Y yo me, me da risa porque he ido a miles y miles de médicos y siempre lo mismo, haciendo mis estudios, análisis de sangre, este un montón de cosas. Claro, entonces te dicen que tu cuerpo está bien, que es psicológico, me, me imagino. Sí, eso, exactamente, uh -huh. que yo estoy uh -huh. bien, hasta le he preguntado a un psiquiatra, le dije, por favor, doctor, dígame la verdad, le dije estoy a punto de quedarme loca, dígame la verdad, dígamelo, si quiero saberlo, le digo. Y me mira y se sonríe, y me dice, vos, vos no, no estás loca, me dice, es tu misma ansiedad, vos estás perfectamente bien, me dice, es tu misma ansiedad que te hace, que, que hace te hace creer de que estás en lo que siento, pero no, no uh -huh. estás loca para nada. Llegué a ese extremo de preguntarle al psiquiatra que si estaba loca, Claro. Sin embargo, comentabas antes que habías ido a varios psicólogos, a unos 10 psicólogos, que estás dos o tres sesiones con ellos y que luego eh, y que luego cambias de profesional de la psicología. Eh, yo no sé si es porque los psicólogos a los que acudes son más bien psicoanalistas, ¿puede ser? ¿O, son, ¿O llevan una corriente cognitivo-conductual? Eso es lo que nunca supe. Eh, yo creo que es la primera que usted dijo porque una mi amiga, la que tiene ansiedad, eh, me dijo que busque un psicólogo conductivo-conductual, ¿se dice? Correcto, cognitivo-conductual, sí. Y, sí, me dijo y entonces debe ser que estoy yendo a, a los otros psicólogos y no a este. Es que a mí me da... Cuando comentabas hace un, un momento que había sido a 10, a mí me daba la sensación esa de que estás yendo a psicólogos que siguen la misma forma de trabajar, que puede ser psicoanalista porque en, en muchos países de Latinoamérica el psicoanálisis es la forma de trabajar más frecuente de los psicólogos. En España eh, y en algunos otros países la forma más habitual es la cognitivo conductual, que significa trabajar con los pensamientos actuales, trabajar con la conducta actual para corregir y cambiar los pensamientos que tienes ahora y la conducta que tienes ahora. Y, y, y de esa manera es, es ya más difícil que cambies de unos a otros porque el resultado que encuentras es un resultado bastante rápido. Bastante rápido me refiero que al cabo de uno, de un mes, de dos meses deberías ya empezar a darte cuenta de que lo que estás haciendo tiene mucho sentido y estás reduciendo los síntomas por ejemplo una de las cosas que te plantearía un psicólogo cognitivo-conductual es no busques más en internet porque eso solo te hace daño a ti y cambiarías ese tipo de comportamientos que uno y otro y otro y otro suman mucho malestar en tu vida si eliminamos ya las búsquedas de internet para ver los síntomas estamos dando un pasito hacia encontrarte mejor entonces, sí que, yo sí que te recomendaría el que tires por esa, por esa opción. Por esa opción, uh, sí, sí. Pues, Belén, tenemos que ir cerrando la, la entrevista por hoy. Eh, hay mucha gente en el canal, como has ido viendo, a lo mejor por el texto este que aparecía encima, que, sí. que nos está diciendo... Que, eh, que ha tenido ese tipo de sintomatología desde tu experiencia ¿qué consejo le darías a estas personas que nos están diciendo que tienen una sintomatología muy parecida a la tuya? Bueno, primero el principal de que no busquen en internet porque eso <risa> le, les hace eh, muy mal la cabeza le queda a mil y después empiezan otra vez con los síntomas y otra cosa es que estoy notando el tema de la respiración que yo antes no lo podía hacer este, él nunca había nunca había podido lograr hacer eh, las respiraciones y el último psiquiatra al que acudí, este, me dijo que haga eso, que trate uh -huh. de, de tenerlo como un hábito y que iba a ir eh, notando, este, una mejoría. Así que bueno, yo les digo a toda la gente que está viendo el canal, eh, que traten de hacer las respiraciones. Uh -huh. Perfecto, pues magnífico consejo para cerrar la, la entrevista. Belén, muchísimas gracias de verdad por tu testimonio, por haberte puesto en contacto conmigo y te deseo lo mejor. Ojalá vayas, sig que sigas mejorando cada vez más hasta encontrarte totalmente bien. Belén, muchas gracias. Sí, ojalá. Y muchas gracias a vos por, por haberme contactado. La verdad que estoy muy feliz uh -huh. y ojalá que le, les pueda ayudar mi testimonio y bueno y que todos eh, a todos se le vaya la ansiedad, <ríe> así genial. que mando un, un saludo a todos uh -huh. y bueno, acá estamos. Muy, <ríe> muy bien, que tengas un magnífico día, hasta luego. Muchas chao, gracias, y si volviste, saludos chao. a todos. Pues como veis, hemos compartido el testimonio de Belén, que nos hablaba ahora de su experiencia con los ataques de pánico, con las crisis de, de ansiedad y cómo estas crisis, pues estaban interfiriendo en, en su vida. No siempre se, se ha sentido comprendida. Belén decía ahora, decía, eh, hay una persona que es amiga mía, que tiene una sintomatología muy parecida y que me encuentro comprendida por ella. Porque le pasa lo mismo que a mí. Eh, yo os decía, pues justo eso es, es el motivo por el cual eh, busco el que todas las semanas tengáis algún testimonio de este tipo, porque yo sé que mucha gente os encontráis solos, os encontráis que no os comprenden, os encontráis a veces bichos raros, como apartados de la sociedad, como si tuvieseis algo diferente de lo que le pasa a todo el mundo. Y os vais dando cuenta, gracias a muchas cosas, pero entre ellas estas, estas decenas y decenas de testimonios que realmente lo que sucede le pasa a muchísima gente y hay técnicas y estrategias que si las aplicas pueden reducir muchísimo los síntomas y pueden hacer que tu problema desaparezca. En las consultas de psicología estamos súper habituados a ver a pacientes que tienen este tipo de sintomatología y a través de diferentes ejercicios, uno después de otro, después de otro, después de otro, pues vamos encontrando una reducción muy grande de los síntomas y una reincorporación a la vida normal. ¿vale? Entonces os animo muchísimo a que busquéis ayuda y apoyo en los profesionales de la psicología desde mi experiencia y mi formación, os recomendaría que tuviesen una orientación cognitivo-conductual. Respetando, por supuesto, todas las otras orientaciones y formas de trabajar profesional de la psicología, que seguro, seguro que pueden tener sus puntos fuertes, pero a lo largo de casi 20 años, yo he trabajado con pacientes en la consulta de psicología que tenían problemas de ansiedad y os puedo decir que la, la orientación en la que me he formado yo, que es la orientación cognitivo-conductual, que también es la orientación mayoritaria en España, yo creo que prácticamente en el 100% de las facultades de psicología de España se enseña esta orientación cognitivo-conductual como a la orientación prioritaria, y es aquella, además, que tiene un mayor apoyo científico. Como digo, saludando toda, saludando y respetando a todas las, las otras orientaciones, pero os animaría a, a buscar ayuda, sobre todo... Si ya habéis intentado eh, solucionar vuestro problema en algún otro psicólogo o psicóloga con otra orientación, y esto pues no, no ha ayudado a solucionar ese problema, entonces pues plantearos que a lo mejor es la manera que tiene de trabajar, eh, que puede ser muy válida y muy útil para otros problemas psicológicos, pero para este en concreto, pues eh, sí que os recomiendo que busquéis aquello que tiene más apoyo científico. Eh, pues nada más tenemos que ir cerrando la sesión para mí de verdad que es un placer estar charlando con, con todos vosotros con las personas que participáis en los directos eh, y me pasaría toda la noche compartiendo anécdotas y, y haciendo entrevistas compartiendo testimonios de personas que os habéis puesto en contacto conmigo pero aquí son las ocho y cuarto de la noche ya y perdón las ocho y cuarto las doce y cuarto de la noche eh, y va tocando el, el despedirnos. Eh, os animo, como hago siempre, a suscribiros al canal si os gusta la psicología, si os gustan estos temas de psicología, a echar un vistazo eh, a este último libro que he publicado, que sa salió hace más o menos un mes al mercado: Las 10 Claves del Bienestar. Eh, lo tenéis en la página web clavesdelbienestar.com. Está. Eh, muy, muy lleno de anécdotas y de técnicas y de estrategias que os pueden servir. Aquí tenéis el índice de contenidos ¿vale? para que veáis un poquito de qué va. Si alguna de estas cosas te resuena, si alguna de estas cosas crees que va con tu vida, si alguna de estas cosas crees que la necesitas mejorar... Pues eh, en las 10 claves del bienestar. Lo tenéis en formato papel y también en formato digital, sobre todo para la gente que estáis en Latinoamérica y que lo queréis conseguir, podéis descargarlo ya desde la página web que os aparece aquí abajo, clavesdelbienestar.com. Pues nada más, eh, bueno, voy a hacer una, una cosilla para para finalizar. Eh, todos los lunes a las 10 de la noche, hora peninsular de España, Emito directos y luego de entre semana, pues en función de las personas que me habéis pedido compartir vuestro testimonio, pues hay algún directo más, pero seguro, seguro que los lunes a las 10 de la noche, hora peninsular de España, hora de Madrid, pues vais a poder escuchar estos directos. Así que ojalá estéis, pues como mínimo, como mínimo, el próximo lunes. Os mando un besazo.